Ya quedó con Chavo. siempre me Estamos en el aula de la Feria de la Ciencia y la Creatividad del de Área de Humanidades. Periódico Mural. Tecnologías de Luis deportes. Grado octavo 2. Periódico Mural, octavo uno, tecnología La Paz y la computadora, y deportes. Trabajos de inglés, árbol genealógico, pensamiento creativo, manualidades. Con los estudiantes de primaria se realizaron unos ángeles hechos de pasta y papel, luego ellos tenían que adornarlos, este fue el resultado. Con los estudiantes de primaria se realizaron los hechos de pasta y papel, tenían que adornarlos, este fue el resultado, los ángeles de papel y arroz. empecé Propaganda educativa <tose>